¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danich y hoy os traigo cómo aumentar tus FPS en Fortnite, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es iros a Epic Games <música> e ir a los tres puntitos de aquí debajo de Fortnite. Lo primero que tenemos que hacer es ir a opciones y quitar las dos casillas estas de aquí Vale, la quitamos y aplicamos Simplemente tenemos que tener la casilla de arriba Nada más Una vez hecho eso, vamos a por el segundo paso Como esta es la segunda vez que grabo este vídeo Porque en el primer vídeo no se me escuchó el audio Error mío, lo siento eh, Voy a intentar hacerlo lo más deprisa posible Pero lo mejor explicado para que se suscriban a mi canal Porque se van a suscribir, ¿verdad? No me van a defraudar ni nada de eso bueno, gente, a mí eso es lo que me interesa, es tener una comunidad, no quiero tener dinero ni nada. El segundo paso, chicos, es limitar tus FPS en la tarjeta gráfica. Si queréis saber cómo hacerlo, os dejaré una lista de reproducción llamada Mejora tus FPS. Ahí tendréis una variedad de vídeos impresionantes que les va a ayudar muchísimo a mejorar vuestro PC de bajos recursos. Bien, y el último paso de todos. Tenemos que teclear Windows R, AppData, escribimos aquí, AppData, ¿vale? Una vez aquí le damos al local, le damos a Fortnite Game, Save, Config, Windows Clean Y el archivo este le damos clic derecho, propiedades y le quitamos solo lectura, se lo quitamos y aplicamos Ahora le damos clic y tenemos, y estamos aquí en un bloc de notas, vale Lo primero que tenemos que hacer es ir a Showgrass y poner falso, si está true le ponemos falso lo segundo, cuando ponga aquí display gama, les va a poner 2.2000, ¿vale? Entonces se lo quitamos y le damos a 1.0000. Y ahora nos vamos a la punta abajo de plot de notas, a la punta abajo, y nos va a salir esto de aquí. Foliage quality, ¿vale? Le damos a 0, a lo mejor está en 1-1, le damos a 0, le damos archivo a guardar. Y ya estaría todo hecho Ahora vamos al forno y nos va a ir mucho más fluido Les recomiendo como siempre Obviamente instalarse el Antimicro, vale Antimicro, súper importante y el timer resolution también si lo queréis Y les va a ir de locos ya el ordenador Si les va perfecto con esto Me alegro un montón, si no eh, Decídmelo por los comentarios Para intentar traer aún más Programas para esto, ¿vale? Porque hay ordenadores muy malos Obviamente hay ordenadores que es imposible jugar con ellos Porque es imposible eh, Ya puede ser Un ordenador de una escuela De primaria, tío O sea, con un Windows 7 De estos que no están ni pagados eh, Una mierda, ¿vale? Una mierda de ordenador, básicamente, de cartón pues, por mucho programa que le ponga, no va a correr el juego, ¿vale? Para eso están los requisitos. Pero sí que les ayuda a estos programas a aumentar tus FPS. Que, por cierto, tengo un programa aún mejor para esto, que libera la memoria RAM y todo, ¿vale? Eh, memoria RAM eh, limpia básicamente todo el ordenador, llamada Racer Cortex. Lo tenéis en la lista de reproducción aquí arriba o en mi canal de YouTube. Así que suscríbanse a mi canal, que yo... Traigo mucho de este tipo de contenido a mi canal, ¿vale? Vamos a jugar una partida a ver qué tal nos va. Bueno, chicos, vamos a jugar al Fortnite ya. A ver qué tal nos va. ¿Vale? <coughs> Let's go. Uf, hace mucho que no juego ya, ¿eh? Estoy fatal. Nos bueno, da un lagazo, pero es normal, ¿vale? Porque yo digo, por mucho PC que tenga, el lagazo siempre va a haber. Sobre todo con el fin de mierda que tengo Ahí está primero muerto aquí Sí que va mucho más fluido Lo estoy notando, eh Joder Lo estoy notando bastante Se nota un poquito, eh Joder, se ha escapado el puto conejo Bad Bunny, baby, baby. A tu casa A tu casa, gorda puto GG, vamos, primera victoria Sí, se nota un poco más fluido, eh Sí, sí, sí Oye, se me ha quedado. Weado. <risa> Lo siento, amigo Te ibas a mover en el último momento Pero has llegado tarde No me ha disparado la escopeta, what the fuck? It's a, it's a la concha de tu vieja. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mudo 3 jaractipate, uff. Uh. <tose> ey, ey, están haciendo team. Guarras. van ustedes haciendo team a dónde van huepa había gente hostia este ha sido bueno bueno Ah, este tío tiene cero de ping. Felicidades, bro. Vive en Andorra. Por muchos programas que tengas, nunca vas a alcanzar un pin como este, A no ser sé si es que vivas al lado. Pero... Pues nada, gente, este tío es, es bueno. No lo digo que no, o sea, no digo que no, ¿sabes? Pero... Tiene muy poco pin. Quiero que vuelva el emoji del abrazo, que por si no lo sabían, quitaron ese emoji. Lo banearon directamente el emoji. What? Venga, felicidades. ¡Para tu casa. A tu casa, gorda puto No Lo tenía bien calculado Corre <ríe> Me he salvado, me he salvado Sí, sí, señor, ganamos la última, chicos, y nos vamos a bailar.